tiene las instrucciones para el siempre eh, eficiente es, director correcto y ahora me dicen productor de qué a ver cuando viene, vienen viene viene los pasillos me dijeron que era productor sí, o que está por producir un espacio director ¿Eh? y productor ya <risa> entonces Iba que así es con una asistencia eh, eh, muy buena extraordinaria eh, en el salón de las caoben y día ayer por la asociación duarte eh, continúa celebrando estos 54 años de fundada esta marca región que es la Asociación Duarte, con este tipo de eventos, una conferencia con ese asesor eh, internacional, financiero internacional que es Emil, Emil de Boari. De Así, con unos conocimientos extraordinarios en, en materia que, que para, de Para que la gente muchas veces entienda, es el, el señor que habla todos los días por la mañana sobre economía por en la 91. De, de, de, de Teo Vera. Eh, o sea, del fallecido, ¿verdad? Ya, sí. Teo, Teo pero mira, fue una actividad muy bonita, como tú dices, Víctor. En esa actividad, mil habló de la importancia del ahorro y, de la, y sobre todo de la planificación. Eh, la actividad se hizo con motivo del 54 aniversario de la Asociación Duarte. Y eh, yo diría que, que fue como una especie de relanzamiento de la institución. Como tú bien dijiste, la Asociación Duarte es una marca ciudad, una marca región. Es la institución financiera más importante que tiene nuestra región. Y estos 54 años ya de experiencia, eh, eh, eh, nace de nuevo, casi mente, la, la institución, eh, en el sentido de, de, de lograr una mayor cercanía con el pueblo, eh, mayores inversiones en, en el, todos esos, esos proyectos de desarrollo que son tan importantes. Claro. ¿Sabes que, que de aquí, antes, las asociaciones solamente se dedicaban a lo que es el financiamiento de vivienda? De hecho... Las primeras organizaciones de aquí, de San Francisco de Macorís, fueron financiadas precisamente por la Asociación Duarte. Ya estamos hablando de 50 años atrás, 50 y pico años atrás. Ahí está la organización. O sea, Piña. No, habían proyecto, no, no había un no proyecto existía, que no se existía. desarrollaba aquí que no tuviese ese letrero, ¿verdad? Y, y, y permitieron que una persona en aquel, en aquel tiempo, con 70 y pico pesos mensuales, pudiera adquirir su vivienda. Sí. Así es, reiterar la importancia de ese evento de ayer donde... La, la parte ¿verdad, ejecutiva de la asociación participó y muchos muchos clientes que adquirieron se fueron con esos conocimientos de, como decía Sequer ya, con lo que es la cultura del ahorro, que hay que decirlo, reiterar, pues, la asociación Duarte, podemos decir, responsable directa de que tal vez lo poco eh, que tienen esa cultura de ahorro y lo que hoy se suman precisamente es la orientación que ha venido dando durante todo este tiempo la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos. Y ayer, pues, Emil le puso la tapa al pomo, resaltando la importancia y la necesidad que tiene el ahorro, pero sobre todo, sobre todo, Ezequiel, eh, ahorrar eh, en una institución que le garantice que tenga de confianza eh, y que cumpla con las normas eh, legales que exigen el sistema financiero de la República Dominicana. Con eso, yo creo, como decía él ayer, no tenemos nosotros que decir más. Muchas veces, usted, eh, para que esos ahorros pues, le rindan un poquito más, se toma el riesgo de colocarlo en otro lugar, eh, eh, acogiéndose a que van a dar más beneficios. Sin embargo, eh, eh, los resultados son estos que acabamos de ver aquí, con esta, por ejemplo, en el caso de la compañía MUNED. Sin embargo, en instituciones ya eh, establecidas, reguladas y las, regulada por el sistema financiero, pues... Es muy difícil, muy difícil que usted eh, ponga en riesgo sus ahorros. Una, una cosa importante, Víctor, antes de continuar, y es que si bien es cierto que la Asociación Duarte nació ya hace 54 años con interés de financiar y promover el, el ahorro y la vivienda, ya es una institución que como en los tiempos modernos se ha ido diversificando, ya la Asociación Duarte te ofrece préstamos para asuntos de empresas, de comercios, eh, de toda, todas las áreas, así que no se limite no piense usted que solamente le, hay financiación de vivienda o que usted puede tener una cuenta de ahorro no, prácticamente todas las operaciones bancarias normales, usted las puede realizar ahí, usted va a financiar un vehículo usted tiene una empresa sea lo que sea que usted haga, a la agricultura a la construcción, no importa el sector, siempre va a tener una oportunidad y una ventana donde hay gente que, que son de aquí, gente que, que lo conocen a usted, así que y además, eh, eh eh, vamos a sumarle a eso la, la asesoría que tú recibes, ese cliente. Sobre todo. ¿Claro? Porque cuando tú vas a una institución, tú necesitas también que sea asesor y que te diga, o sea, eh, cuando eh, eh, se produce esa interacción entre el oficial y el cliente que va, pues, también vas a recibir esa asesoría eh, con cierto eh, conocimientos de causa que te va a decir, o nos va a decir a nosotros, cuál, cuál es el camino, por dónde es que tenemos que irnos para que realmente es, esa esa... Esa negociación o esa acción que se va a dar en ese momento, exactamente, eh, se, se, se ven los frutos que deseamos. Víctor, anoche incluso Emil de Boarín comparaba a los banqueros, en este caso a los banqueros de la Asociación Duarte, con los médicos. Sí. Cuando no va al médico, el médico lo examina le dice, tiene <risa> que decirle cómo tú estás, qué tú necesitas, para que entre tú y él, y el banquero, tu oficial de cuenta, puedan buscar cuál es tu necesidad, ¿Y cuál es el servicio que te que Y la solución usar? a esa Porque a veces tú no te asesoras de nadie y tú necesitas una cuenta de ahorro y vas y abres un certificado, por ejemplo. O un préstamo para una, una línea de crédito y realmente es un préstamo, un préstamo a cuota que tú necesitas. O sea, hay muchas variables que es bueno ir donde hay gente que sepa, que te asesore y que sobre todo te brinde todos los servicios bajo un mismo techo. Así es. Así que interesantísima. Reiteramos esa actividad que realizó la noche de ayer la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos. Ezequiel en otro orden, eh, tú sabes que en el día de ayer, lamentablemente, porque ahí pierde un sector muy, tal vez el más vulnerable eh, que tenemos en este momento, después del sector salud, es el sector educación. La Asociación Dominicana de Profesores realizó una, una marcha, un piquete frente al Ministerio de Educación y es para llevar a cabo esta acción, eso significó para, el, para, para, el, para la educación en el día de ayer, que todas las escuelas públicas no se partieron la docencia. Estamos diciendo que a horas de iniciar este año escolar, pues ya la ADP convoca a una huelga. Y el, minister, el ministro de Educación, pues lo, lo tilda de insensatez a los maestros por esta acción. Y yo, como decía alguien esta mañana, yo creo que el ministro fue muy muy educado. Muy... Con llamar eh, insensato a los maestros que fueron capaces, que dos días después de iniciar la docencia, pues paralizan eh, el, la educación para irse a protestar frente al ministerio. Eso tiene un costo eh. para el país que es incalculable. Bueno. Entonces, eh, tal vez nosotros hacemos este comentario y decimos: bueno, pero estamos eh, gritando en el desierto. Sí, pero vamos a seguir gritando en el desierto. Yo no sé cuándo la asociación dominicana de profesores con esto no le estamos dando no le estamos diciendo que el, el, el ministerio tiene razón o no tiene razón lo que sí yo estoy seguro es que mientras se siga perdiendo clase mientras la ADP mientras los profesores sigan paralizando las escuelas perjudicando a los que menos tienen que son los estudiantes y los estudiantes de escasos recursos porque en este país que mínimamente puede pagar para mandar sus hijos al colegio lo hace, y es porque estamos hasta obligados de mandarlo al colegio, porque si queremos realmente que nuestros hijos reciban docencia porque el sector público en las condiciones que va podemos decir tal vez que no hay solución porque pensamos nosotros, ¿qué tiempo hace que se aprobó el 4%? De ese ya hace varios años entonces pensamos hace varios años que con dedicar con suministrarle una cantidad X a, a, a educación, se podía ir solucionando en parte esta situación. Más sin embargo, no ha sido así. Los resultados ¿Eh? no han sido directamente proporcionales a la inversión que se claro. ha hecho, en la palabra. Porque se han mejorado muchas cosas, sí, pero claro, sí. no hay una proporción Ahora, en la calidad de la educación con los recursos que se han invertido. ¿Sí? ¿Dónde no hemos mejorado? En las acciones... De la Asociación Dominicana de Profesores, de la ADP, la institución que agrupa a todos los maestros, ahí no me avanzado ese quien. También hubo un inconveniente, yo recuerdo, a final del año escolar pasado, porque se le estaban haciendo evaluaciones a los maestros y también ellos se negaban. O sea, eh, e ese, a, que, a que se le evaluara. Que, no, no, oye, déjame decirte que la principal reivindicación en el día de ayer que estaba exigiendo la ADP es precisamente eso. Que se revise. El, el examen, el examen ese de la evaluación. la evaluación, que hace el Ministerio, y ahora ya están reclamando, dice que el Ministerio de Educación aumentó el, por, el, lo, decir, el puntaje. Por ejemplo, si, si se pasaba con 65, el Ministerio, lo, un ejemplo que estoy poniendo, lo aumentó a 70. Entonces, eso ha caído muy mal en la ADP, porque ellos entienden que el Ministerio debe de sociabilizar para tomar esa decisión. Entonces yo me pregunto. Si con 65 es que pasan los maestros en esa evaluación. Y se le sube a 5 puntos. Se pasa con 70. ¿Tú, yo, ¿Tú sabes cómo yo interpreto eso, Ezequiel? Que tengo que esforzarme más, tengo que estudiar más para poder dar más de mí y realmente tener la Demostrar que tengo la capacidad para yo poder ser un docente. Pues déjame decirte que una de sus principales de sus principales eh, exigencias en el día de ayer era esa parte. Eso que hizo el ministerio. ¿Sabe por qué? Porque más del 80% de los maestros, de los profesores, de los docentes que tomaron el examen se quemaron. Sí. Esos son los docentes, los muy maestros. Pre muy preocupados. Claro que dan clase a nuestros hijos. Bueno, ayer oímos eh, otra intervención vía telefónica desde Santo Domingo. El, el Asisto Gavín, el, el presidente de la ADP aquí en San Francisco de Macorís, donde él pues nos confirmó, eso que le estoy diciendo a Ezequiel, de que esa es la principal reivindicación, entre otras. Mira Víctor, ¿sí? una, una opinión, yo entiendo que cuando se hacen este tipo de evaluaciones, no es que nadie se queme o pase. Debe hacerse, deben mantenerse los estándares, pero lo que debe hacerse es que cada persona se le dé un diagnóstico, por ejemplo. Tú eres profesor de historia y en la evaluación que te dieron de profesor, como profesor de historia te quemaste, vamos a llamarle así, sacaste una puntuación por debajo de lo que se requiere en tu puesto. ¿Qué se debe hacer? Tú primero ser responsable, acatar el resultado y prepararte, o sea, que se te dé la ayuda para tú, esos huecos, esas lagunas que tú tienes dentro de tu formación como profesor, poderla llenar. Yo creo que ese es el objetivo de una evaluación porque también... No podemos irnos solamente del lado eh, de las autoridades, sino también que debe haber un, un equilibrio de responsabilidades. Yo te evalúo pero no es para cancelarte mañana. Claro, es para fortalecerte. O sea, fortalecerte? Para, o sea, para pero tu primero conocimiento. Yo debo, debo admitirlo. Claro. O sea, tiene que haber un equilibrio ahí. Ahora siempre hay una, siempre se le busca la quinta pata al gato. Yo le preguntaba ayer a Sisto Gavín que cuál podía, podría ser el interés de, de las autoridades en de educación de hacer esa acción. Yo, yo Sisto no sencillo, lo que pasa es que ponerse la difícil a los maestros que están activos, que están nombrados actualmente al ponérsela difícil eh, va a haber una especie como de, no sé si, de, si el término correcto de suspensión lo que le va a permitir al Estado Dominicano, a las autoridades del Ministerio, Publi del Ministerio de Educación contratar otros, otros maestros que estamos en una temporada, en una época preelectoral, sí. entonces para contratar a su antojo, dice Sisto, el, el ministerio de educación a su antojo esos profesores entonces eh, son votos, sí. pero eso es un tema que yo entiendo que debe, debe negociarse, pero los profesores sí tienen que ser evaluados. Claro. y si sí tienen que poner su empeño ¿Qué? en corregir sus deficiencias. A lo que ellos no se niegan, dice Cito, lo dice que sí Cito. tienen de hacerlo es acorde con lo que establecen y establecer, los procedimientos. establecer, tiempos suponiendo, yo me examiné ahora, tengo un año para esas deficiencias, esas lagunas, subsanarlas, al año que viene si vuelvo y saco igual nota o peor nota, entonces ya hay que tomar medidas. Lo, lo que hay quizás es que espaciar el tiempo, pero hay que tomar medidas también. Y también, Ezequiel, eh, en, en ese sentido, eh, que yo siempre nosotros lo decimos aquí, hay que buscar eh, acciones innovadoras para protestar Ezequiel. Eso es un crimen. Sí. Un crimen. Cuando tú detienes, paralizan las clases claro. en un país como el nuestro. ¿Eh? Son miles y miles de horas de, que se pierden. Porque realmente, si lo evaluamos... ...en cada persona, en cada alumno... ...me gustaría a mí que alguien... Eh, ...Ezequiel González... ¿verdad? ...hiciera un análisis un día de esto... ...cuánto se pierde... Sí. ...analizando todo... Sí, ...un sí. día de paro de docencia... Claro. ...en la República Dominicana... ...porque eso incluye muchas cosas... ...todo... ...sobre todo... ahora... Eh, eh, ...mira... Eh, la, ...desde el costo que tiene el Ministerio de Educación... ...que es un costo que lo, lo pagamos entre todos... ...hasta... ...los colaterales... ...te estoy hablando del señor que tiene la paletera... <risa> El desayuno el escolar, desayuno, el almuerzo, todo el oye, todo eso, entonces, eso, vamos a hacer un análisis de eso, un día económico, de, económico respecto a qué le cuesta al país un día eh, paralizado por el, el la Asociación Dominicana de Profesores. Eso es algo, eso es una acción, atención, cito, atención, ¿cómo se llama, Teresa, la de...? la presidenta de la ADP a nivel nacional Guante, Guante, ha pedido sí, guante. Correcto, Teresa Guante, algo así es sí. o María Teresa, así es hay que, hay, tenemos que buscar acciones eh, eh, más eh, más modernas, más claro, innovadoras sí, más innovadoras, porque no podemos seguir perdiendo clases ni paralizando los hospitales para lograr la Eso es así. vamos a una breve pausa y al regreso ya está con nosotros la que la es que la encargada de ponernos al día a ustedes y a nosotros de lo que pasa en el mundo del arte y el espectáculo, y es Marguisa García, mi segmento de farándula a otro nivel. Así que no les cambie que en breve regresamos.